Entonces eh, voy a proceder a pedir la autorización de todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas presentes a esta conferencia. A continuación solicito su autorización para la grabación y transmisión de esta conferencia en vivo, por lo que si sí no tiene ningún inconveniente. Eh, pido, por favor, nos apoyen únicamente con un mensaje vía Zoom, en que están de acuerdo con la grabación, por favor. Quien nos esté siguiendo vía Facebook Live, no hay ningún inconveniente. Y únicamente eh, les vamos a pedir que durante la transmisión no prendamos cámara y micrófono. Vamos a ceder una, un espacio de preguntas y respuestas al finalizar la conferencia. Y cualquier persona que no esté de acuerdo con la grabación de este evento puede abandonar la presente aula virtual. ...su permanencia en la misma se entiende como un consentimiento legal para todos los efectos en los que... Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Juan Carlos Ortiz León, jefe de la carrera de Ingeniería Civil... ...quien dará presentación a nuestro distinguido conferencista. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Daniel. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón... ...la División de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías... Y la carrera de Ingeniería Civil les da la más cordial bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a todos los universitarios y invitados que nos acompañan para esta conferencia. Está con nosotros el maestro eh, José Luis Rodríguez Hernández. Eh, voy a hacer una breve eh, eh, presentación curricular de su trayectoria. Él actualmente es miembro del equipo de expertos de Autodex Elite y fundador de HeadCom con más de siete años de experiencia en el sector de la arquitectura, ingeniería y la construcción. Eh, se encuentra en implementación, eh, en formación y soporte de proyectos BIM, además de implementar automatizaciones de procesos en el área de diseño. Es integrante de los jóvenes en la Academia de Ingeniería de México y cuenta con, con el BIM, que es una certificación en, validada por la Asociación americana de eh, contratistas en Estados Unidos. Ha colaborado en la creación de varios artículos académicos relacionados con BIM y ha realizado proyectos de automatización en Filipinas, Estados Unidos y España. Tiene experiencia como orador, además de eh, ser creador de un canal de YouTube, eh, donde hay más de 420 videos que exponen soluciones a temas BIM. También tiene eh, eh, eh, alguna, algún software, este, eh, videos de software de BIM y eh, cuenta eh, con cerca de 14 mil estudiantes. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, eh, de, de, de nuestra facultad, y eh, tiene el máster BIM Plus en, en, eh, en Europa. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, José sabes el eh, aprecio que te tenemos aquí en la... Eh, en, la, en la carrera, pero también eh, el mío personal, eh, por lo cual me da mucho gusto tenerte nuevamente en tu casa. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Pues, primero que nada, eh, muchas gracias por estar aquí el día eh, de hoy con nosotros en, en esta ponencia. Eh, y bueno, como vieron el tema, el, el día de hoy es ¿qué es BIM? y ¿por qué me ayuda a ejercer mejor mi profesión. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Usualmente llego a dar esta, esta presentación, eh, que es más eh, empresarial, en donde pues indico que eh, soy el CEO de GetCom, que tenemos algunos reconocimientos y que ofrecemos algunos servicios. Pero para esta presentación en particular, me voy a bajar al nivel de ustedes para demostrar... Eh, la experiencia que tengo desde estudiante, y cómo me, me estuvo ayudando todo este cambio de implementar y de buscar utilizar esta metodología desde, desde que estaba siendo estudiante. Entonces, entonces para recordar un poco, los, como les dijo el ingeniero, yo soy... Eh, orgullosamente egresado de, de la FES Aragón, y bueno, dentro de el tiempo en el que estuve ahí, pues formé parte de eh, varios grupos estudiantiles, de hecho creé uno que se cambió, a, ahora creo que está por parte de la Sociedad Mexicana de Ingenieros eh, Estructurales, pero bueno, eh, fui presidente y fundador de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Estructural Aragón, vicepresidente del club de estudiantes del Colegio de Ingeniería Civiles de México, asesor de equipos representativos eh, en varios concursos. Eh, ganamos algunos lugares dentro de, de varios concursos, eh, además de organizar y coordinar actividades, ciclos de conferencia y concursos en, en la FES Aragón. Tuve la oportunidad de, de hacer estancia académica y estancia de investigación en la Universidad de Extremadura, y, y alguno de los eh, pues de las cosas que pudimos lograr es ge generar artículos y, aparte, generar la tesis eh, de titulación que es para la conservación de puentes existentes utilizando BIM. Y bueno, ya un poco más después de, de mi salida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó a nivel profesional? Eh, fui el BIM Manager del equipo ganador en el concurso eh, BIM aplicado a infraestructuras en, en España. Entonces ahí, eh, en el año 2019, por ahí tuvimos la participación con varios profesionales eh, en el sector de España y tuvimos un premio de 3,000 euros eh, eh, debido a que ganamos esa, esa competencia. Posteriormente, pues... Eh, Debido a, a todas estas actividades que habíamos hecho y pues al conocimiento que ya tenía de, de BIM, eh, tuvimos la oportunidad de ganar uh, una beca al 100% para poder estudiar un máster europeo. Eh, el porcentaje que tenía justamente de aceptación este máster era del 2%. Entonces, eh, se fijan, estuvo bastante competido y uno de los beneficios... Eh, que tuvo haber hecho todo esto mencionado anteriormente fue que, eh, pues, formé parte de uno de esos beneficiados. Actualmente, pues, finalicé ya este máster. Este máster era en conjunto con dos universidades, en la Universidad de Miño en Portugal y la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. Eh, ahí, en este máster, todavía soy el... El, por parte de la asociación Erasmus, soy el representante del programa del máster. Justamente vamos a, a hacer eh, unas conferencias para informar un poco más acerca de, de este máster. Eh, espero que estén atentos a las redes sociales, vamos a estar dando mayor información acerca de este máster. Y bueno, dentro del máster este, generé un artículo... Eh, que se publicó en uno de los congresos más importantes eh, de diseño computacional aquí en Europa. Y pues eh, la tesis con la cual me titulé, que es de diseño generativo, eh, utilizando BIM y LINK para mejorar la constructibilidad. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de cuáles son las tendencias globales sobre la adopción BIM, cómo eh, está BIM eh, en México, ¿Cuáles son las tendencias eh, sobre los perfiles que se están solicitando en nuestra industria? Y bueno, eh, sobre todo es importante conocer qué es BIM desde una perspectiva general. Si bien alguno de ustedes puede que ya lo haya escuchado hablar eh, acerca de esto, entonces vamos a dar una perspectiva general. Vamos a dar la estructura de, de cómo se compone BIM y cuáles son los conceptos básicos que existen. Después, eh, pues es importante saber cuáles son los beneficios que tienen, eh, en este caso, como pro profesionales. Y ahora, ustedes que están dentro de esta etapa de estudiantes, ¿cómo pueden beneficiar? ¿Cómo pueden beneficiarse eh, si están empezando a construir este perfil? Una vez que, que están implementándolos en varias actividades que les voy a mostrar. ¿no? Entonces, muchas veces es fácil decirlo y pocos lo hacen. Entonces les voy a mostrar eh, durante la carrera cómo lo apliqué. Tengo, como, como lo indicó el, el ingeniero, tengo siete años de experiencia BIM y la experiencia BIM la, la tomé desde en mi primer año de carrera. Es por eso que tengo, que tengo tantos años de experiencia. Después eh, de eso voy a, a mostrar... Desde mi perspectiva, en dónde lo pueden aplicar en la carrera y dónde lo pueden aprender. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bueno, BIM eh, es un potenciador de adopción tecnológica y es una metodología que está siendo implementado en varios países por las organizaciones gubernamentales. Esto debido a los beneficios que trae en cuanto a la transparencia y al ahorro de dinero. Entonces, aquí vemos un mapa que no está actualizado, pero que les puede dar un panorama de qué tan relevante es BIM dentro de, de todo el mundo y sobre todo aquí en, en México, que es donde la mayoría de ustedes van a, van a estar ejerciendo su profesión. Aquí ya se encuentra dentro de la etapa de planeación, que se supone que en el 2026 tiene que ser completamente integrado dentro de las licitaciones públicas. Sin embargo, pues, eh, como todo, cuando, cuando es nuevo, existe un problema. Y dentro de esos factores que limitan la e expansión de, de BIM, es la falta de capital humano con conocimiento calificado el costo inicial de implementación esto cuando ustedes ya estén en una empresa verán que cuando quieren adoptar una tecnología o un nuevo proceso va a haber un costo inicial y va a depender de qué tan qué tanta madurez tiene la empresa el el costo de, del que vayan a incurrir. Si la empresa lleva una estandarización correcta, el costo va a ser menor, porque lo único que se va a tener que incluir va a ser eh, esa adopción. Sin embargo, por otro lado, si es una empresa que no tiene bien regidos sus estándares y no tiene un flujo de trabajo continuo, antes de cualquier implementación se tiene que corregir lo, lo, que, no está, lo, lo que no está bien. Y en muchos casos pasa esto. Como bien, es una metodología que exige eh, altos niveles de colaboración y de estándares. Como no se encuentran implementados con anterioridad, el costo de implementación de BIM eh, aumenta debido a que se tiene que hacer trabajo extra aparte de, de implementar las tecnologías y, y habilitar las, los flujos de colaboración. Después tenemos eh, que no hay adopción en los otros actores. Eh, involucrados dentro de la construcción. La mayoría de ustedes van a estar trabajando dentro de las oficinas en la etapa de diseño y algunos van a estar en obra revisando eh, las construcciones. Sin embargo, pues tenemos esta fragmentación de las disciplinas que el diseñador proyecta lo que cree que es apto. Sin embargo, en la construcción eh, llegan a omitir, eh, llegan a tenerse muchos errores por falta y por omisión. ...de información, debido a que no hay una comunicación eh, directa o no hay una real colaboración cuando se genera esto. Y después, se, que se termina la ejecución, viene la, el mantenimiento, y esa es otra etapa que también está aislada. Entonces, tenemos diferentes cadenas de suministro dentro del proceso de construcción, y diferentes actores, eh, y este esta falta de comunicación también se ve afectada en la, en la falta de adopción. Sin embargo, aquí tenemos un punto muy bueno para ustedes que todavía, todavía están en la carrera y es que no hay capital humano calificado en conocimiento BIM. ¿Y eso qué significa? Que si ustedes empiezan a, a, a adquirir esas habilidades desde ahora que están en la escuela, van a poder tener una mayor posibilidad de poder ser contratados e inclusive de poder ganar más que alguno de sus compañeros que está estudiando la misma carrera, simplemente por tener el conocimiento de bien. Ahora, eh, para poner en contexto, el 42% de las empresas que fueron encuestadas dentro de eh, este proceso de... Entender cómo está México dentro de, de esta adopción. Se encontró que se utiliza más en las firmas de arquitectura. Debido a que arquitectura trata de adoptar la tecnología un poco más rápido que ingeniería. Desgraciadamente así pasa. Después tenemos que cuál es el software más comercial que utilizan dentro de México. Pues es Revit. Es uno de los software principales para para la creación de documentos de construcción y modelos BIM. Y utilizan BIM a partir de edificaciones de más de 10.000 metros cuadrados. Ahora bien, como les comenté, existe ya una estrategia de implementación dentro de, de México. Y ustedes van a ser partícipes de ella e inclusive van a estar afectados por esta implementación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó en el 2019 una propuesta sobre eh, la estrategia de implementación. Eh, desgraciadamente, eh, bueno, no está mostrado de forma visible o de forma pública cuáles son esas acciones eh, concretas que se están haciendo, ¿no? Tenemos únicamente esta información básica que aparece en la página web. Eh, aquí nos da a entender que a partir del 2018 se ha estado haciendo planeación. En teoría, esto significaría que deberíamos estar creando estándares, deberíamos estar capacitando al personal y deberíamos de, de estar realizando proyectos piloto. Eh, sin embargo, de forma visible, no hay poco que se, que se conozca un poco más a, a, sobre este tema. Sin embargo, eh, el punto importante es que, a partir del 2026, que estamos hablando prácticamente ya de cuatro años, BIM va a ser eh, algo obligatorio dentro del sector público. Es decir, que aquellos, eh, en, aquellas empresas que trabajen para el sector público, que hagan proyectos para el sector público, sí o sí tienen que utilizar BIM dentro de su proceso de diseño. Y eso en consecuencia es que va a requerir que todos los profesionales que estén de esos, dentro de esas empresas tengan el conocimiento y la competencia para utilizar BIM. ¿Qué va a pasar con ustedes si no tienen ese conocimiento? Pues una, les va a costar más trabajo poder conseguir el empleo. Eh, dos, van a tener que capacitarse y van a tener que a lo mejor perder tiempo porque no, no van a encontrar una empresa en donde los contraten. Debido a que una, no tienen experiencia. Dos, no tienen el conocimiento de BIM. Y tres, eh, hay, hay veces que no se les abre la oportunidad tan fácil a, a las personas, a los estudiantes, a los recién egresados. Y bueno, eh, a partir de, de esto pues, salieron nuevos roles y es justamente lo que van a estar viendo ustedes. Eh, si se meten a Google y empiezan a buscar eh, las ofertas de trabajo, van a ver que hay nuevos roles que aparecieron como arquitecto o especialista BIM. BIM Manager, ingeniero civil BIM, eh, experto BIM en, eh, en Revit o en algún software específico, técnico de proyectos BIM. Entonces si se fijan, eh, nuestra carrera va evolucionando y, y esa evolución requiere que tengamos un conocimiento adicional, que en este caso es BIM. Más adelante se va a llamar de diferente forma, pero ahora lo que se pide es es, es BIM o lo que se está pidiendo es BIM. Y deben de estar conscientes de, de cuáles son los requerimientos que el mercado está solicitando, si es que desean ser competentes al momento de, de buscar un empleo. Entonces, eh, esto es un panorama general a partir de, de una organización que está en España, que es el SBIM, que de hecho ya cambió de nombre, en donde indicaba... Eh, ¿Cuáles eran esos nuevos roles que se crearon a partir de esta nueva metodología dentro del sector de la construcción? Y dentro de estos tenemos el modelador BIM, eh, que bueno, este de manera híbrida se va a, a integrar con el diseñador. Pero justamente ahora solamente, o la mayoría de, de empresas están trabajando con modeladores BIM que son las personas que se encargan de hacer los modelos B. Más adelante esto eh, ya tiene que estar concretado justamente con la ingeniería. De hecho, acá en Europa, el diseñador tiene que modelar, tiene que saber todo esto. Y en algunos eh, lugares de México ya también están pidiendo que el diseñador tenga esos conocimientos para que justamente no haya ese flujo aislado entre eh, la persona que genera la documentación y la persona que diseña. Tenemos a quien coordina este, los modelos BIM. Tenemos al director técnico, al director técnico de proyecto. Y después tenemos al director de innovación o de gestión de información. Y después de todo esto que vieron y todo esto que necesitamos, tal vez se pregunten, pero ¿qué es BIM? Y si se van a, a buscar en internet y, y ponen la, la frase básica, ¿no? De cómo cómo aprender BIM, ¿no? y empiezan a salirles un montón de, de anuncios sobre cuál es el mejor programa BIM, eh, hace falta de conocimientos de arquitectura para aprender BIM, mejores cursos, curso de Revit, etc. ¿no? Entonces, inclusive salen hasta, hasta tiendas que tienen el nombre de BIM. Bueno, para ponerles un poco en perspectiva qué es BIM, voy a mostrarles eh, de forma rápida la historia. Nosotros tenemos desde el año dos, 1950 buscando formas para eh, eficientar la creación del diseño. Eh, uno de los creadores y, y padres del diseño del diseño y de, de los software paramétricos es Iván Sutherland with Sketchpad. Eh, este creó un software tridimensional que tenía vistas de soporte y que permitía generar eh, elementos tridimensionales. Estamos hablando de 1960, es cuando se empezó a crear esta innovación. Después, eh, el primer vestigio de BIM fue en 1975, con el nombre previo de a building description, description System, y el padre fue Charles Eastman, que hace cerca de unos meses murió el padre de, de BIM. ¿no? Entonces, si se fijan, desde 1975 está BIM, y estamos en 2021, estamos hablando cerca de 25, 26 años, no, estamos hablando de... 45, 46 años que, que se creó y todavía eh, no se conoce en muchas partes del país, eh, en partes del mundo todavía ni siquiera se implementa. Si se fijan cómo va eh, la adopción tecnológica disminuyendo de dentro de diferentes zonas y áreas del país. Uno de los eh, posibles casos que llega a pasar sobre la adopción tecnológica es que es muy cara, o que no hay suficiente soporte por parte de las instituciones. Eh, empezamos a hablar ya eh, de forma seria de, de BIM, acerca del de año 1989, donde ya empiezan empresas e instituciones a, a crear y a utilizar BIM de forma incipiente. Eh, después, en, en el año 95, se crea un estándar para modelos tridimensionales y que tienen alojado información, que se llama IFC, el Industry Foundation Class. Eh, después hay como un boom, el boom del de BIM aparece en, en el 2000 por parte de Estados Unidos, que fue uno de los impulsores eh, de, de Building Information Modeling, y que fue el creador de, de varios grupos como BIM Forum, eh, Building Smart, entre otros entonces si se ven tenemos 45 46 años que está esta, esta metodología eh, dentro de la construcción tenemos a partir del 2000 2000 2010 tenemos la creación de estándares para el uso de, de para el uso y gestión de modelos BIM y nosotros, como México, estamos buscando la ruta de implementación en el 2018. Ahora bien, para aquellos que tengan duda de qué es BIM, lo podemos definir de forma sencilla como una metodología colaborativa que va a unir herramientas, procesos y tecnologías digitales. Estas ese conjunto de herramientas nos va a permitir generar información y documentación sobre el proyecto a través de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la fase de diseño, construcción y operación. Tenemos diferentes formas de ver eh, BIM. Por un lado, importantes es que nos apoya dentro del sistema de gestión, ya que establece un marco de referencia para la gestión. Tenemos el producto, que es eh, Building Information Modeling. Tenemos... La acción de modelar, tenemos la, la acción de crear eh, elementos prefabricados y tenemos la acción de poder medir la información y los alcances que estamos logrando con cada uno de estos. Ahora bien, ¿cuáles son estos aspectos dentro de BIM? ¿O cuál es la estructura básica dentro de BIM? Tenemos... Por un lado los procesos, por el otro lado tenemos la tecnología y tenemos los actores. Dentro de los actores son todas esas eh, organizaciones, empresas y todos aquellos que se encargan de implementar y de utilizar eh, esta metodología. Tenemos la, la, los actores dentro de los procesos que son todas esas organizaciones que se encargan de establecer eh, buenas prácticas, protocolos para poder crear eh, de forma correcta eh, todos estos modelos BIM y, y toda esta gestión BIM que se requiere. Y después tenemos la tecnología. Aquí estamos hablando de las casas de software que se encargan de crear eh, mejores herramientas para poder eh, generar eh, mejores proyectos. Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos eh, los Project Manager, arquitectos, ingenieros, desarrolladores, dentro de la etapa de procesos. Y dentro de los actores tenemos a todas esas instituciones, tanto educativas como centros de investigación y los cuerpos reguladores. Después, eh, debido a que BIM eh, es justamente muchas cosas, este acrónimo se ha, se ha confundido mucho por lo cual eh, se puede definir también que es un producto, que es un habilitador tecnológico, que es una base de datos y principalmente que es un proceso colaborativo y un requ requerimiento de gestión de infraestructura. Entonces todo esto es BIM, todo esto conjunta BIM. Eh, estamos hablando de nube de puntos, estamos hablando de eh, análisis de datos, estamos hablando de... Manufactura en 3D, eh, manufactura y prefabricación. Estamos hablando de, de que se puede habilitar toda esa tecnología con el uso de, de modelos digitales, con el uso de, de modelos BIM. Y después tenemos esto que, bueno, como les había comentado, que es gestión. Principalmente... BIM sirve como un sistema de gestión ya que se basa en diferentes estándares que ayudan a definir cuál es eh, la forma correcta de gestionar la información a lo largo del ciclo de vida y tenemos desde el ciclo de vida que es el diseño conceptual, después nos vamos a detallar el diseño y una vez que tenemos los diseños eh, finales sacamos los documentos de construcción. Tenemos que saber cuánto cuesta, tenemos que ver cómo está la logística, y después de que está construido tenemos que saber cómo está la operación. Todo esto eh, lo engloba BIM. Pero en este caso, ¿quién participa? No? Estás diciendo muchas, eh, muchas cosas. Entonces, como es un proceso colaborativo, cada una de esas personas que están involucradas dentro de la creación del edificio deben de participar en esta gestión de, de información y en esta creación del modelo BIM. Ahora bien, el, esto también es una base de datos, debido a que eh, el modelo tridimensional no solamente es un modelo bonito en donde se pueden sacar renderes, sino que es una representación digital de las características físicas y funcionales de la infraestructura. Este debe de crear un, un recurso de O debes, ¿qué pasa si borramos? ¿Qué pasa si borramos una columna dentro de una computadora? O qué pasa si tenemos una interferencia dentro de un modelo digital? Pues no pasa nada. Invertimos un poco de tiempo, corregimos el diseño y ya está. ¿Cuántos, eh, cuántos pesos se pudieron gastar por el tiempo del diseñador? Entonces, nos ayuda a prototipar cómo va a ser la construcción. Sin embargo, ¿qué pasa si todos esos errores los llevamos a obra? Pues estamos deteniendo a los obreros, estamos deteniendo a la maquinaria y posiblemente tenemos que incurrir en gastos de demolición. Entonces, es por eso que es importante eh, poder tener este prototipo para poder evitar todos estos errores que se tienen. Ahora bien, la parte principal de, de BIM es el producto, en este caso el modelo digital. Y los modelos digitales tienen que estar orientados a objetos a objetos físicos de la construcción. Deben de ser cercanos a, a la realidad en cuanto a la representación física, ya que son modelos tridimensionales, significa que tenemos mayor comprensión y que nos van a servir para poder visualizar todos esos errores que a lo mejor no podemos ver cuando nosotros nos encontramos diseñando en plan. Los componentes que están ahí Dentro del modelo No solamente son para una representación gráfica Sino que estos eh, componentes Representan información Para la construcción Para el diseño Inclusive para el análisis Estos nos proporcionan Información para poder hacer Todos estos, estos temas en conjunto Una parte importante es que Debemos de buscar modelar Como se Realiza el proceso constructivo para tener la cuantificación eh, más, más cercana a lo posible para poder replicar los procesos de ejecución y control de obra. Y obviamente ustedes verán más adelante cuando vayan eh, creciendo de conocimiento en la carrera que existen niveles de detalle dependiendo de la definición de la, base, de la fase del proyecto. Y dependiendo de las necesidades del mismo Entonces el modelo BIM debe de adaptarse a las necesidades de esto Cada elemento y sistema de construcción está relacionado entre sí Es uno de los beneficios de que eh, los modelos BIM sean paramétricos Nos permiten poder realizar ejecuciones eh, y modificaciones dentro de elementos de forma más rápida y la utopía sería que fuera un gemelo digital. ¿A qué me refiero con un gemelo digital? A que el modelo dentro de la computadora fuera la réplica. Para poder así ahorrar y evitar eh, problemas dentro de la construcción. Ya que si se resolvió de forma correcta en la computadora, eso significa que no vamos a tener ningún imprevisto dentro de obra. Ahora bien, eh, tenemos... Eh, algunos conceptos básicos. Para esto es importante que, conocer que software son las herramientas tecnológicas. Y que las herramientas son un conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado. Y aquí tenemos el ejemplo más básico que eh, previamente se comentó sobre Revit. ¿no? Revit es una, es una de las herramientas más utilizadas para los modelos eh, BIM. Sin embargo, permite realizar trabajos relacionados a modelos 3D. O modelos BIM. Pero no es BIM. Okay, antes eh, regresar. Aquí entonces una parte importante. Si estoy realizando modelos digitales con Revit. No significa que esté haciendo modelos BIM. Porque si recuerdan unas slides anteriores. Un modelo BIM tiene que cumplir con ciertos requisitos. Para ser considerado un modelo BIM. Si no. Es únicamente un modelo 3D en donde nos sirve para generar un bonito render y a lo mejor para generar una de representación y nada más. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que tienen para ustedes como estudiantes? ¿no? Entonces, dentro de un estudio realizado por el, eh, la Asociación Americana de Ingenieros Civiles eh, en, en Estados Unidos, obtuvieron que esto les permite a ustedes comprender de forma mejor las vistas y representación gráfica de la construcción les permite eh, poder contextualizar mejor y, y reducir la abstracción dentro del diseño eh, tienen un, una etapa temprana dentro del conocimiento de cómo se tienen que entregar los documentos cuando ustedes ya se encuentran dentro de la fase de diseño eh, les ayuda a entender ¿Cuáles son esos problemas que se pueden tener dentro del diseño si no son considerados de forma correcta? ¿A qué me refiero con esto? Eh, y esto pasa a los profesionales. Esto me, lo llegué a ver en, en firmas de ingeniería y en firmas de ingeniería eh, reconocidas con personas que estudiaban maestría. En donde, ok, me arroja esto el software, eh, por ejemplo, en ingeniería estructural, me arroja... 10 barras del número 10 eh, en una en una viga de 90 por 60. Ok, tú dices, con eso estamos cumpliendo las solicitaciones, está bien. Pero, ¿qué pasa si ahora te pones y lo dibujas de forma correcta? Pues que simplemente no no cabe eh, el concreto, no cabe el agregado pétreo porque está muy apretado. No estás cumpliendo ni siquiera con el... Con el requerimiento del código público. ¿Y qué pasa? Pues como no tenemos ese nivel de conciencia, a veces se terminan diseñando cosas horrendas que ustedes llegan a ver en, en, en, en, dentro de la construcción. Y que después el trabajador tiene que ver cómo soluciona el proceso de, del ingeniero proyectista o del arquitecto proyectista. Entonces... Eh, tener esta concepción desde etapa temprana, desde que ustedes están eh, estudiando, les permite hacer a más conscientes en, en cuanto a las medidas, en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y empiezan a tener mayor concepción. Otra parte importante es que aprenden más rápido y, y empiezan a preguntarse sobre los procesos constructivos. algunas recomendaciones sobre eh, cómo poder implementar BIM dentro de el sistema y dentro de la currícula de la escuela. De hecho, Chile prácticamente es uno de los ejemplos en Latinoamérica que lo ha implementado a nivel universidad y a nivel de maestría, eh, que requiere de grupos de trabajo compuestos por profesionales BIM y maestros de diferentes disciplinas que tengan la opción de poder tener certificaciones y que exista un proceso de entendimiento, que sepan cuál es el nivel de madurez actual dentro de la organización, en este caso dentro de eh, la academia y dentro del de el gobierno, que exista una capacitación constante y una evolución del plan estudios y que eh, BIM se implemente, implemente de forma holística dentro de cada una de las eh, materias que están tomando, además de los convenios que ya existen con casas de software y empresas interesadas con perfiles profesionales relacionados a esto. ¿no? Y ahora sale esto, ¿no? No, pero es que somos México y es que eh, México está mal y que en otros países lo hacen mejor. <ríe> Sin embargo, pues ahí ya está la falta de visión que, que a veces se tiene como estudiante. Y es que si no crees que en, en el mundo todo es fácil, tienes que buscar las cosas y tienes que hacerte de habilidades para poder ser mejor. Al final, la universidad crea cientos y miles de estudiantes que se convierten en profesionistas. Dime, ¿qué te diferencia de esos profesionistas? Al final vas a estar compitiendo con tus, con tus compañeros. Dime qué te hace diferente de tus compañeros. Las calificaciones no valen nada. Las calificaciones solamente son una muestra de que eres constante en algo que estás haciendo. Sin embargo, no, no desempeña o no muestra eh, realmente la habilidad técnica que tienes dentro de una empresa. Entonces, dime para aquellos que se están por graduar, ¿qué se siente saber que no encontrarás trabajo por falta de experiencia laboral? Y entonces, ¿qué, qué hago, no? Cuando. Eh, está este meme que también dice que no te contrato porque no tienes experiencia laboral Y eh, necesito experiencia laboral para trabajar pero no me das empleo, ¿cómo quieres que la tenga? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente hay personas que están buscando que las, cosas, que las cosas pasen Y se van a quedar esperando Las personas que realmente hacen algo son aquellas que hacen que suceda Y eso es lo que ustedes deben de hacer si quieren, si quieren ser alguien, si quieren ser o quieren tener el puesto dentro de la profesión eh, que a ustedes les gusta. ¿Y cómo lo pueden hacer? Eh, ya les mostré al principio cómo lo hice yo, ¿no? Como, Cuáles fueron como unos de mis atajos. Ustedes tienen una gran institución, podría decir que es una de las mejores en Latinoamérica, en donde proporciona mucho material Depende del estudiante el cómo lo aprovecha. Tienen opción de competir, tienen proyectos de materias, tienen trabajos finales y tienen muchas cosas donde los pueden aplicar. Aquí están algunos de los ejemplos en donde pueden aplicar eh, la metodología BIM. Tienen computadoras y programación, tienen topografía y prácticas, tienen mecánica de materiales 1 y 2, construcción de estructuras, hidromecánica, alcantarillado, planeación, diseño estructural, obras hidráulicas, edificación, aguas residuales, administración, organización de obra, evaluación de proyectos, mampostería, presas, aer aeropuertos, etcétera. Entonces no hay excusa para no aplicar BIM dentro de su carrera. Que, que no me lo enseñe el maestro, pues lo siento, siento decírtelo, pero eh, cuando estés trabajando tampoco tu, tu líder de proyecto va a tener el tiempo para poder enseñarte lo que necesitas saber. Si tú no quieres desarrollarte, eh, no va a haber alguien que te empuje. Ahora bien, voy a mostrar un ejemplo de cómo lo apliqué yo. Porque, pues, es muy fácil decir, pero pocas veces se llega realmente a hacer, ¿no? Entonces. Esto fue en una tarea eh, relacionada a obra y precios unitarios. Si no me equivoco, es creo en tercer, cuatro, cuarto semestre. Entonces, eh, la maestra no lo pidió, pero bueno, eh, la iniciativa salió en, en querer aprender. Después tenemos el concurso de marcos de concreto en el ACE. Entonces, para poder obtener. ...el peso correcto y para poder manufacturar de forma correcta los marcos... ...utilicé eh, la, los modelos digitales y, y un poco de información que me podría proporcionar. Eh, esto nos permitió a, a, a nuestros equipos poder tener una buena un buen resultado dentro de los concursos. A veces se ganaban, a veces se perdían, pero al final eh, el conocimiento siempre se mantuvo. Entonces, aquí está otra dentro de diseño estructural en donde... En este caso utilicé eh, Revit para poder hacer el proyecto final de, de, diseño, de diseño de estructuras, haciendo las eh, divisiones de las cargas estáticas. Después tenemos otro concurso más, donde se llegaron a hacer algunos, eh, se llegaron a obtener algunos premios. Tenemos cómo pudimos obtener los pesos de, eh, de nuestros puentes, los cuales fueron prácticamente los mismos. Cómo, podemos, ¿Cómo pudimos manufacturar todas las cosas que estuvimos haciendo? Entonces, esto fue un modelo, una réplica digital de que buscamos. Después, eh, en España, eh, cuando hice mi intercambio, tuve la opción de poder demostrar cómo poder aplicar eh, BIM dentro de la materia de domótica de forma muy sencilla eh, y explicativa. Otro concurso más de, de, de puentes de madera. O sea, ahí se ven cómo a través del modelo, del modelo digital sacamos los documentos para su manufactura, eh, cómo nos permitía visualizar y sobre todo en este tema que era la, la calzadora, eh, poder definir el, el ángulo correcto. Y finalmente la tesis que desarrollé dentro de la licenciatura, que fue... Eh, Cómo aplicar la metodología BIM dentro de puentes existentes. En este caso, mon un monumento histórico en España. Estamos Hablando de la creación de nube de puntos, el, uso, el uso de nube de puntos, modelo eh, para modelo de información para los monumentos históricos, donde al final teníamos que sacar documentos de construcción para poder presentarlo para la persona encargada del inventariado. Eh, y bueno, ahí está también para la representación eh, visual, para aquellos que no son tan técnicos de cómo se podría eh, visualizar el puente. Tenemos ahí un recorrido virtual. Todo esto es el mismo modelo BIM con el que se creó. No, no, es, no son varios modelos, es un único modelo que está sirviendo para diferentes propósitos. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo se, eh, este modelo digital se puede subir a una plataforma para que cualquier persona pueda visualizarlo sin tener algún software en específico. Y bueno, todos estos, estos eh, elementos constructivos tienen información histórica, eh, información sobre sus actuaciones, sobre sus patologías, sobre qué es lo que, eh, eh, cuáles son las actuaciones que se hicieron y, y sobre todo cuál es la representación y la nomenclatura que tienen para poder hacer el inventariado. ¿no? Entonces al final esto eh, es un sistema de gestión de puentes en donde propusimos la forma de nomenclar eh, la información, en este caso las patologías, eh, los elementos constructivos y todo esto dentro de, de una plataforma que nos permitía eh, poder eh, navegar de forma intuitiva. Aquí tenemos... Eh, la información histórica de cuáles son los daños que tuvo a través del tiempo. Todo esto creado con, con un modelo digital. Vamos a... Bueno, aquí tenemos las actuaciones históricas por tiempo. Ahora bien, ¿dónde lo puedo aprender? Eh, pues hay, muchos, hay muchos recursos, ¿no? Entonces tenemos los... Estándares británicos que son los que recomiendo bastante porque son gratuitos y, y tienen eh, la mayor información que ustedes puedan obtener de forma correcta, tienen los estándares gubernamentales de diferentes países, aquí en México no existe, pero tenemos eh, varios países como Estados Unidos, España, Chile, eh, Hong Kong, Reino Unido, etcétera, tienen... Eh, varios países para poder revisar. Tienen los planes de ejecución BIM, tienen los estándares eh, creados por las instituciones, y bueno, tienen, de mi lado tienen dos tesis. Tienen la tesis de licenciatura, que es, está ahí en LUNAM, que pueden buscarla en el repositorio, y ahora tienen también la tesis de, de la maestría, que esta es una tesis un poco más avanzada y están. Más dirigida a la inteligencia artificial y, y al machine learning aplicando BIN y lin. Además, pues tienen másteres oficiales eh, que se encuentran en Chile, España, Estados Unidos, Europa y Asia. Ya tengo, por ahí eh, estamos cerca de ver un convenio que teníamos creo con la Universidad de Extremadura de un máster que se está haciendo, que ahora puede hacerse de forma remota debido a estos cambios que provocó el COVID y bueno, tienen el máster en el cual traba, en el cual estoy yo, ¿no? Pero está un poco más complejo poder entrar. Tienen las micro certificaciones, eh, ojo, no es BIM, y tienen las certificaciones locales, eh, no recomendadas ninguna local todavía, eh, únicamente en Estados Unidos y en Reino Unido son como las que realmente tienen un peso. Tienen capacitaciones informales dentro de LinkedIn Learning, Udemy, empresas y universidades privadas que ofrecen eh, formación. Y ahí tienen. Eh, son más caros, tienen más credibilidad y se requiere más tiempo hablando de los másteres. Los otros de abajo son eh, con mayor variabilidad, pero tienen menos confianza y menos formalidad. Después tienen esto que son los medios que he creado justamente para ustedes eh, el canal de Udemy en donde tengo cursos de paga y gratuitos eh, para herramientas, estos son herramientas eh, porque es lo que lo que más los estudiantes me pedían y dentro del canal de YouTube tengo algunos videos eh, relacionados a la metodología como tal, tengo algunas otras ponencias, ahorita eh, creo que son, sí, cerca de 500 videos los que ya tengo y tengo cerca de 9000 suscriptores ahí Resumiendo, para finalizar, puedo generar un currículo inicial competente si me intereso por actividades estudiantiles y participo en ellas. BIM es algo que pasa en todo el mundo y México necesita ingenieros y arquitectos que integren esa formación a sus habilidades profesionales. BIM es un diferenciador para la búsqueda de empleo y por ahora sigue siendo ese, ese diferenciador en México. BIM es un habilitador tecnológico y una metodología colaborativa que funciona mediante procesos, herramientas tecnológicas y lo más importante, personas comprometidas a colaborar y a mejorar. El modelo BIM es una base de datos y una representación virtual del proceso que me ayuda a reducir errores en la construcción. Revit no es BIM, pero con esta herramienta puedo empezar como estudiante para después integrarla a la gestión de la metodología. Las herramientas BIM me ayudan a mejorar mi comprensión dentro de los procesos constructivos y su metodología me ayuda a, a mejorar mis procesos de gestión de proyectos. Si bien BIM no prepara por el momento, si bien México no prepara por el momento en BIM, yo puedo aprovechar la era en la que vivo para poder complementar mi información. Ustedes tienen un millón de, de información dentro de la web. El chiste solamente es que sean un poco curiosos y que sepan cómo navegar en la web para poder encontrar esa información valiosa. Puedo empezar a aplicarlo en mi carrera participando en concursos, generando tareas y proyectos eh, de las materias en las que curso. Y obviamente existen diferentes recursos en la web sobre BIM y dependerá de, mi, de mí aprenderlo si quiero diferenciarme de mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por, por tu eh, valioso tiempo, también por esta enseñanza que nos dejas y esta inquietud, eh, sobre todo las reflexiones finales. Eh, específicamente, eh, la inquietud de que los chicos pueden aprender, pero depende más eh, de su intención eh, de hacer las cosas más que. Eh, de, del conocimiento que por pues, se puedan llevar. Las, las materias básicamente siguen siendo las mismas que tú cursaste, pero la actitud del estudiante es, puede ser totalmente distinta. Tú tuviste una actitud de, de, de estudiar, de averiguar y de, de producir tu propio conocimiento. Ahorita no digo que la tengan más fácil, pero al menos tienen una guía eh, de lo que tú has ido construyendo en conocimiento, a través de los videos y de, eh, tutoriales en YouTube, eh, pero también en la en, en la academia, en, en, el, eh, en Udemy, para, para aquellos que, que quieran ingresar a los cursos que tú impartes en. Eh, eh, dejas una, una eh, reflexión, eh, yo creo que para todos, eh, incluyendo para la, la jefatura de carrera, para los profesores, eh, sobre la... Eh, cómo le podemos sumar a este tema y aunque es cierto, en México no se solicita ni se, ni se valora mucho todavía el tema BIM eh, pero más vale que estemos preparados porque no somos ingenieros solamente para México eh, y, y, y también de esto tú eres ejemplo eh, podemos ser ingenieros para quien no lo solicite en donde lo solicite, en cualquier parte del mundo y en el idioma que sea eh, a dejar al, al ingeniero O'Neill García Balanzar que, que nos haga a favor de eh, revisar si hay alguna pregunta para los que están eh, en, en el Zoom en vivo y para los que están a través de Facebook eh, siguiéndonos eh, si quieren realizar alguna pregunta con todo gusto para que eh, José Luis dentro del tiempo que nos nos ha este ofertado este pueda responderles Claro que sí, ingeniero Juan Carlos Ortiz León. Eh, primero que otra cosa, José Luis, permíteme felicitarte. La verdad es que digo, como estudiante siempre demostraste pues eh, esa curiosidad por hacer algo más eh, del, del estudio, ¿no? Un, eh, te metiste a concursos, participaste en diferentes actividades, organizaste uno aquí en la facultad, y como presidente de una sociedad, pues bueno, hiciste cosas eh, con tu equipo muy interesantes. Tenemos ya varias preguntas respecto a, lo, a la conferencia. Eh, únicamente les pediríamos que si alguien quiere participar de Viva Voz, lo puede utilizar las reacciones que se encuentran en Zoom. Eh, del lado derecho, si estás en un equipo de cómputo, hay un icono que se llama Reacciones y puedes levantar la mano. Eh, hay un botón para ello si es que quieres participar haciendo la pregunta de forma expresa, o la puedes escribir, estar leyendo. Eh, tengo la primera pregunta. Respecto al, al cuestionamiento, eh, para la elaboración de constancias, el formulario y las claves las daremos al finalizar. Así es que les pedimos que estén atentos. Tengo uh, de Ábalos Jiménez Jair. Habrá... Perdón, es de Manuel Pérez. Peregrina, ¿Cómo impactaría el uso de BIM en las obras propuestas del Plan Maestro de la Ciudad de México para evitar errores como los de la línea 12? Bueno, de hecho, si no me equivoco, los nuevos proyectos ya están usando parcialmente eh, la metodología BIM. Eh, al final, eh, esto arroja transparencia en el proyecto, ya que si se hace de forma correcta puedes cuantificar. Eh, cuánto es lo que se está gastando en materiales eh, puedes hacer las proyecciones de ejecución de obra y esto significa que puedes evitar que haya todos estos sobrecostos que las empresas eh, están tratando de colocar dentro de una obra pública que por lo general pasa de hecho en otra conferencia que tengo se muestra que el 45% de las obras de las obras públicas en México rebasan más del 200% el presupuesto presentado. Entonces, con esto se tiene una mejor ejecución eh, en cuanto a eso, si se forma un equipo correcto dentro de la metodología BIM. Eh, desgraciadamente, como en todo, no de, desde los estudiantes hasta las empresas. Hay personas y hay empresas que dicen que saben hacerlo y después... Eh, son las que perjudican al proyecto porque no tienen las, las competencias para poder entregar eh, entregan tarde y después retrasan a, los, a las demás disciplinas entonces eh, lo que faltaría es que tuviéramos empresas con la suficiente madurez para poder realizar estas ejecuciones desgraciadamente ahorita en en, estas, en, en estos megaproyectos las empresas líderes que están llevando esto son empresas internacionales. No, no hay ninguna empresa nacional que esté liderando el, el tema. Las empresas nacionales están siendo eh, como las empleadas de ellos. O sea, están a, haciendo pequeños proyectos. Pero al final, el que está haciendo la gestión son empresas internacionales. Muchas gracias, José Luis. Eh, si tienen alguna otra pregunta, la pueden escribir vía chat. O pueden levantar la mano si es que la quieren hacer. Eh, no tengo ninguna otra participación o intervención. ¿Hay alguien más que desee hacer algún cuestionamiento? Digo, aprovechen, no todos los días tienen este, un experto en BIM. Me parece que ya no tenemos más preguntas, Ingeniero sí, José Luis, eh, Juan Carlos, ya no tenemos más preguntas. Eh, eh, na nada más recordarles eh, que este, eh, aunque el BIM ya tiene muchos años eh, de, de, de haberse iniciado como, como una metodología, eh, se ha venido creciendo en la cantidad de información y, y información de profesionales para... Para realizar los trabajos, acercándose a soluciones de optimización de los procesos constructivos y también del diseño de la, de, de la infraestructura. Nosotros tenemos que trabajar eh, mucho más. Eh, arquitectura está eh, ya muy avanzado en, en, en los temas BIM, porque de, dentro de la currícula de la misma carrera eh, eh, se, se les da mucho de software y de, de, de modelado. Eh, pero solo digo que está más avanzado, no digo que estén eh, yendo hacia el punto correcto. Porque, qué dijo José Luis, el, el, el modelo es una parte, el render es una parte de, del BIM, no es el BIM. Y, y agregarle información, le, le agrega valor a, a, esa, eh, a esas imágenes que vemos tan bonitas que, que luego nos presentan. Hacer BIM eh, es eh, mucho más complejo. Eh, me parece que hay una, una pregunta. Sí, tenemos eh, ya tres y tenemos una mano levantada. Eh, si gusta el compañero que acababa de levantar la mano, adelante. Voy a hacer lectura de, de las tres preguntas que llegaron. Eh, dice Giovanni Israel Aguilar Uribe, ¿el BIM se podría emplear en aplicaciones de la ingeniería eléctrica electrónica, José Luis? Sí, mira, de hecho, ahorita estoy aquí, todavía estoy en Eslovenia, de hecho, no he cambiado mi estatus. Estoy en Eslovenia, estoy haciendo una implementación BIM en una empresa que tiene todas las disciplinas. Y ahorita estoy en el, en el equipo de ingeniería. Eh, tenemos al equipo de electricistas y el equipo de mecánicos. Y justamente tenemos la la labor de hacer la el uso de la metodología BIM dentro de de los flujos de trabajo, de entrega de ingeniería electrónica. Al final, todo aquello que está relacionado a la construcción se puede implementar, ya que primero BIM ayuda a mejorar la gestión, definiendo de forma correcta las fases de proyecto y progresión del proyecto. Después, eh, sobre todo en ingeniería eléctrica y electrónica, ayuda a definir previamente las interferencias que se pueden llegar a tener contra disciplina. Y a saber cuáles son las las cosas que se tienen que hacer antes de, de poder ejecutar la obra. Entonces, en el modelo digital tú puedes obtener eh, todos estos problemas antes siquiera de pasarlos a la obra. Y esto es cuando se colabora con todas las disciplinas. Muchas gracias, Ingeniero José Luis. Eh, pregunta Manuel Peregrina, ¿podría comentarnos cuál es su canal de YouTube? Uh, mi canal es GetCom Justamente aquí está GetCom, si lo buscan así Ahí están las redes sociales eh, eh, Ahí lo pueden encontrar Muchas gracias Tenemos la pregunta de Miguel Daniela Rico ¿Cuáles serán eh, sus recomendaciones Para la gestión de tiempo con las clases Y el aprendizaje de BIM? Uh, pues mira Tienes Estás en la mejor etapa de tu vida Depende de cómo lo utilices Cuando eres estudiante no te tienes que preocupar de nada más que estudiar y, y, y, y pues a lo mejor de, de sacar para, para, los, para lo que tienes que, para las fiestas o para otra cosa, ¿no? O trabajar si tienes si tiene la fortuna. Entonces, trata de utilizar todo aquello que veas potencial. Como les mostré, hay bastantes carreras, hay bastantes materias en la carrera que puedes aplicarlo. Y al final... Ese tiempo que inviertes más que tus compañeros, después se te va a ver retribuido, porque vas a empezar a generar conocimiento y vas a esperar, empezar a generar experiencia. Entonces, eh, las horas que puedas retribuirle a, a, a una nueva forma de aprendizaje siempre son retribuidas en un futuro. Así que no, no escatimes en eso. Muchas gracias, José Luis. Este regreso con. Eh, me parece que teníamos una mano levantada de Giovanni Israel. No sé si ya se respondió tu pregunta. Uh, Giovanni, ¿o quieres hacerla? Uh, me parece que ya va con la mano. Pues bueno, tenemos más preguntas dentro del chat. ¿Debería implementarse? Pregunta Silva Alparo, Erika Yasmín. ¿Debería implementarse BIM al plan de estudios? Depende Bueno, la, lo ideal es que sí Pero no es necesario que se implemente Desde mi punto, de perspectiva O sea, lo ideal es que se implementara Sin embargo, uh, es pues, mucha burocracia Para que llegues a pasar esto Lo que sí recomendaría es que Los eh, los maestros empiecen a meter esa semilla o, uh, o al menos decir esa que existe esa opción Para poder hacerlo que empiecen a mostrar y con, justamente con esas actividades ustedes empiezan a ver cómo pueden eh, después implementarlo. Lo ideal es que se pudiera, pero eh, en la forma práctica va a ser un poco más difícil. Al final no, todo, no aprendes todo en la carrera, tienes que estar buscando por ti eh, cosas adicionales para mm, diferenciar tu perfil profesional. Muchas gracias, José Luis. Tenemos la pregunta de Jesús Sebastián Vázquez. ¿Cuánto tiempo cree que pase para que empresas nacionales se establezcan y aprovechen totalmente las ventajas de BIM? Pues de hecho ya hay empresas. Este, Aquí BIM, la implementación BIM empezó en el 2008, si no me equivoco. Y hay empresas muy potentes que son inclusive ejemplos en, en otros países. Estoy hablando como de unas 10 empresas aquí a nivel de México. Y otras empresas están creciendo a nivel privado. Depende de de de hacia dónde mires. Pero ya, ya hay empresas que están haciendo bien. Nada más hay que buscar la, la correcta. Y para las otras, yo creo que después de que empiece a ser obligatorio van a tardar unos tres o cuatro años para montarse al 100%, quiero suponer. Muchas gracias, José Luis. Eh, pregunta Karen Monserrat, ¿con, cuánta, ¿con cuántas ingenierías se relaciona BIM? ¿Y con cuál de ellas tiene mayor relación? Pues es que BIM este, se aplica en todo el proyecto. Y pues de las ingenierías dependerá el tipo de proyecto si estamos hablando de un hospital va a tener más ingenierías especiales, si estamos hablando de, un res, de, de una residencia, un centro comercial, estamos hablando de diferentes especialidades. Al final, eh, BIN se implementa con cualquier tipo de proyecto. Muchas gracias José Luis. Eh, les vamos a pedir por favor que no bajen la mitad. Eh, digo, hace un momento iba a dar la oportunidad. Si tienes alguna cuestión y la quieres hacer... Preguntando a nuestro ponente, pues puedes levantar la manita. No sé si hay alguien que desea hacerlo, sino para continuar con la lectura de las preguntas. Ok, y pues bueno, recibes una felicitación del maestro en ingeniería José Antonio Dimas Chora. Este... Pregunta es... Antonio Sánchez, dentro de la ingeniería civil, ¿cuál sería una propuesta de arranque para incluir dentro del de, dentro del compañero de tecnología? Eh, más bien, supongo que dentro del acompañamiento. Pues yo creo, a ver, ¿puedes repetir una? Porque no la entendí muy bien. Eh, sí, Antonio Sánchez, no sé si estoy leyendo correctamente tu pregunta, quieres abrir el micrófono. Dice, dentro de la ingeniería civil, ¿cuál sería una propuesta de arranque para incluir dentro del, del, del compañero? Supongo que es del acompañamiento dentro de esta metodología. Ok, bueno, yo creo que más o menos si le entendí es cómo pueden incentivar que los compañeros empiecen a adoptar esta metodología. Pues al final... Como les mostré, ahí tienen ejemplos. Pueden implementarlo desde concursos, ¿no? En los concursos, ustedes están hacer una réplica digital. Si quieren ganar, al final tienen que ver que la resistencia eh, propuesta se cumpla. Eh, tiene El peso, sobre todo estamos hablando de puentes o de otras cosas. Y de esta forma les permite tener más precisión. Es lo que nosotros hicimos en los concursos. Eh, por otro lado, pues motivación más especial es si quieres ser competente dentro de la industria, pues tienes que aprender otra habilidad diferente a la que tus compañeros aprenden, sino cómo te vas a diferenciar cuando estés buscando trabajo. Gracias, José Luis. Luis Roberto pregunta, ¿cuál sería la forma correcta para comenzar a entrarse en la metodología BIM? videos, tutoriales, manejo de software, investigación, teoría, etcétera? Para ustedes como estudiantes, es, necesita ver como ese... Eh, se me fue la palabra en español. Necesitas tener ese engagement inicial. Eh, entonces... Te recomendaría primero empezar por el software, tú como estudiante, para que puedas entender sobre todo y conceptualizar los procesos de construcción. Después te van a, eh, te lo hablo, te lo comento como, como me pasó a mí, te van a salir un montón de dudas sobre tu carrera cuando empieces a generar modelos digitales y empieces a ver, oye, ¿cómo se conecta esto? ¿Cómo, cuál es el proceso de constructivo de forma correcta? Eh, ¿Qué información debe de ir en el. En, en el proyecto y todas esas cosas que te, que te da el, el aprender a tocar un software, te va a empezar a cuestionar, a eh, hacer preguntas a, hacia la carrera y a ser eh, más curioso acerca de lo que haces. Después de, de que ya tengas como ese nivel de compromiso. Con, con esto ya puedes avanzar hacia la teoría. En la teoría ya estamos hablando de Project Management. Entonces, si quieres llegar a hacer a un Project Management, eh, te puedes ir por la teoría, porque lo que te enseña es cómo gestionar las fases de proyecto, cómo gestionar equipos, cómo hacer eh, pro protocolos de colaboración, fases de entrega, etcétera. Muchas gracias, José Luis. Pregunta Fernanda Cravioto: En su canal nos enseña BIM desde cero. Eh, tengo algunos videos que enseñan conceptos básicos uh, de, de BIM, que es BIM metodología, creo la lista de reproducción. Tengo algunos softwares que, que enseño de forma gratuita, pero uf, no he tenido tiempo, justamente era una de mis tareas de hacer un, un como un curso gratuito de, de introducción a BIM. Pero esperemos que ahora que tenga menos proyectos igual pueda hacerlo, pero Tienes ahí varios videos que te pueden ayudar para, para empezar. Muchas gracias, José Luis. Y ahí preguntan, ¿en qué momento una persona que empieza a aprender y desarrollar el concepto BIM, se puede considerar BIM? ¿Se puede considerar BIM? Beam... ¿What? Sí, Isaí pregunta, ¿en qué momento una persona que empieza a aprender y desarrollar se puede considerar BIM? ¿Se puede considerar BIM? Ok, creo que se refiere al proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto, un proyecto BIM se considera así cuando existe una colaboración real, cuando existe una comunicación entre las sesiones de proyecto y cuando el modelo digital... Cumple con los requisitos que se habían mencionado, ¿no? Es es, es es rico en semántica y estructura de datos. Sus elementos constructivos representan, sus elementos digitales representan a elementos constructivos. La información de los elementos sirve de soporte para procesos dentro de la construcción. Y se pueden sacar documentación dentro de los modelos digitales, como de forma básica. Muchas gracias, José Luis. Eh, pregunta Jesús Rabadán, ¿cómo te ayuda BIM en el desarrollo de la obra, exactamente en la ejecución? Uh, pues está súper bien eso. Cuando estás haciendo la gestión de obra y la planificación de eh, lo planeado versus verso lo construido, tienes puedes utilizar los modelos para, para poder eh, correr y, y poder generar un plan de cuánto estás atrasado de forma digital. Una parte que llega a pasar mucho, sobre todo es que como los elementos son tan abstractos, algunas tareas se llegan a, a llegan a, a chocarse entre sí, porque no son visibles, eh, o al menos de que tengan mucha experiencia, no son visibles este por por la persona que está generando esto. Sin embargo, en el modelo digital puedes hacer las animaciones y las secuencias de cómo va a estar siendo construido y de ahí te puedes dar eh, te puede dar una noción de si tu proceso de planeación es, es el más correcto. Puedes hacer optimización. De hecho, este hay, hay un software que ayuda bastante a, a hacer eh, optimización de planeación de construcción. Que es Bexel y, y Alice, que utilizan inteligencia artificial para poder hacer la optimización dentro de la planeación de obra. Por eso estamos hablando de temas más avanzados. Muchas gracias, José Luis. Pregunta Juan Castrejón: a propósito, ¿se podría adaptar la inteligencia artificial a la metodología BIM? Ah, de hecho, en mi, en mi tema de maestría este, apliqué la inteligencia artificial, un método uh, heurístico y sistema de partículas para poder eh, optimizar eh, diseños, diseños preliminares y además hay muchas cosas, planeación, uh, optimización de recursos, etcétera, pero prácticamente BIM es un habilitador digital, entonces depende del humano buscar la, la necesidad en cómo lo puede implementar. Muchas gracias, José Luis. Pregunta en Facebook, Daphne Aglaé, ¿qué costo tiene su curso? Uh, por el momento no tengo ningún curso planeado, de hecho. Eh, todos los cursos están disponibles en Udemy y en, y en GetCom. Entonces, ahí, de hecho, hay cursos, la mayoría de cursos son gratuitos. No tengo, creo que tengo uno o dos que son como más especializados con costo, pero es prácticamente simbólico. Muchas gracias, José Luis. Pregunta Francisco Javier. ¿Cuál sería el impacto esperado en la urbanización con BIM en un futuro en México? Uf, pues imagínate que pudieras, eh, en este caso como, como organismo, saber eh, hacer tu inventariado digital de, de, de infraestructura y conocer cuáles son estos elementos que tienes funcionando, cuáles son los que no es, están funcionando, qué costos de... Eh, de inversión tienes que hacer eh, cuáles son las áreas en donde se, se hace mantenimiento más a menudo, entonces con esa puedes hacer modelos predictivos y, y puedes evitar que pues que haya esos problemas, inclusive por ejemplo encharcamientos no porque puedes predecir predecirla eh, con modelos predictivos de modelos digitales, puedes predecir las temporadas en donde va a pasar eso y puedes eh, hacer acciones de mitigación Puedes hacer bastantes cosas cuando ya tienes un modelo digital eh, de, tu, de tu obra. Si quieres más ejemplos, ve a, a Reino Unido y a España. Eh, ellos están implementando justamente la digitalización de las obras públicas de infraestructura. Muchas gracias, José Luis. Tenemos más preguntas, pero para finalizar y, y con el tiempo eh, y cumplir con la hora y media que tenemos pensada para esta conferencia. Levi Marín Hernández pregunta, ¿relaciona el impacto ambiental en los proyectos implementados por BIM? Sí, de hecho, justamente tenía dos compañeras o tres compañeras en el máster que hicieron, que aplicaron la sustentabilidad eh, utilizando, utilizando BIM. Entonces, hay bastantes formas de hacerlo. De hecho, el maestro en España está dedicándose a, a cómo poder representar las áreas de oportunidad en la sustentabilidad aplicando BIM. Entonces, hay bastantes áreas de mejora. De hecho, hay hasta software de optimización en el tema de sustentabilidad. Gracias, eh, José Luis. Recibes una felicitación de Yaka Stinger. Peter. Felicidades, ingeniero José Luis. Muy buena conferencia. Éxito en sus proyectos. Eh, con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas, ingeniero Juan Carlos. Tenemos más, pero por el tiempo creo que es prudente que que comencemos con el cierre de la conferencia, y al mismo tiempo agradecerles eh, su asistencia virtual en la sala Zoom. Tuvimos un máximo de 210 personas. Eh, digo, en, en un espacio físico hubiera sido complicado estar eh, atendiendo esta conferencia. Los que nos están acompañando en Facebook, en un momento les pasaremos el formulario para la elaboración de constancias y las claves para lo mismo. Eh, a, a continuación les cedo la palabra al ingeniero Juan Carlos Ortiz León. Adelante, ingeniero. Pues agradecerle a José Luis eh, su brillante participación y el interés de todos los, los que nos acompañan, compañeros y compañeras de distintas carreras de, de nuestra facultad y a los invitados externos, también agradecerle su, su interés en el tema. Eh, es un tema que da para más. Eh, eh, me, conforme fue avanzando las preguntas, eh, se fue volviendo como... Eh, eh, más eh, exigentes en, en, en no solo en las respuestas en el proceso eh, de primero preguntar hacia adentro hacia la carrera y después ya preguntar sobre proyectos tan, tan complejos como el desarrollo urbano ¿no? eh, cosa que les agradezco mucho eh, muchas gracias por su interés eh, agradezco a, a José Luis el tiempo que se dio para eh, estar con nosotros eh, tiene el siete ocho horas adelantado en, en nuestro horario, entonces para él ya es eh, la, la tarde-noche, eh, le, le, le agradecemos mucho que se haya dado este tiempo y él eh, tiene un cariño especial por, por su facultad, por, por este, su institución, eh, por eso siempre eh, acude a los llamados que, que hacemos cuando necesitamos eh, de, de alguien con experiencia y que nos dé un, un tema tan actual eh, y, y qué es el futuro para la ingeniería eh, como un comentario para cerrar eh, lo del lo de el, el mapa curricular que nosotros tenemos como, como carrera en ingeniería civil eh, el, el, el planteamiento de la, de la modificación al, al plan de estudios es precisamente pasar eh, por eh, la tecnología y, y tenemos estamos agregando una, eh, una asignatura específicamente eh, como una introducción al, al, al modelado para la construcción, que por las, esas son eh, la nomenclatura en español, eh, pero en realidad es el BI. Eh, esp esperemos que el próximo año se pueda implementar el plan de estudios que impactará a la, a la nueva generación, pero que ustedes ya podrán disfrutar eh, y, y hacer uso de estas nuevas materias que, que contendrá el, el, el plan de estudios. Eh, si, si, me haces favor, eh, eh, oniel de presentar. Eh, este es eh, el, un pe pequeño reconocimiento de, al, al, al maestro José Luis, este que, que con mucho gusto se lo se los hemos llegar. Nos gustaría eh, estar en presencial para darte un abrazo y para, y para seguirte invitando eh, en futuras conferencias. Sabemos que tienes varias conferencias ya preparadas a nivel profesional, que desde luego son eh, con mucha mayor complejidad, como lo es el mismo BIM, eh, pero en esta ocasión nos interesaba eh, generar interés en el estudiantado eh, para, para que se pudiera ir integrando eh, e, e informando del tema. Eh, hago la lectura de, de esta constancia. La Universidad Nacional, de México, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Otorgo la presente constancia al máster José Luis Rodríguez Hernández por haber impartido la conferencia Por qué BIM puede ayudar a mejorar tu perfil profesional dentro del marco de la Semana de Ingeniería 2021. Por mi raza hablaré el espíritu, de espíritu en Zaguacuyo del Estado de México 27 de octubre de 2021 y firma un servidor como jefe de carrera de Ingeniería Civil y el maestro en Ingeniería. Mario Sosa Rodríguez, como jefe de la división de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Muchas gracias, José Luis. Eh, siempre es un honor tenerte en tu casa. Muchas gracias, ingenieros. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Eh, cerramos la grabación y la transmisión eh, en Facebook. En este momento detengo la transmisión en Facebook Live. Y la clave de, de inicio para la elaboración de constancias es JLRH27 JLRH, JLRH 27, y la clave de término JLRH28. El formulario lo tienen en el chat. Ingeniero, es JLRH28, ¿verdad? Sí, jlrh 27, inicio JLRH 28 para el término pues muchas Perfecto. gracias por su asistencia que tengan un excelente día les vuelvo a compartir el link está en el chat del Zoom bien, muchas gracias gracias a todos y a todas que tengan buen día, hasta luego